Hola amigos de 5 Minutos de Gnosis, nuevamente aquí con ustedes para hablar con relación al conocimiento gnóstico. Y hoy vamos a hablar un tema relacionado a la vibración que tienen los números. Hay una ciencia o un conocimiento, un estudio que habla de la numerología y esto nos habla con relación a que cada número tiene una particular vibración que de alguna manera marca algunos aspectos interesantes dentro de nuestra vida. Para introducirnos un poquito, porque obviamente esto es muy largo para poder definir todos los aspectos relacionados a cada número, eh, lo que tendríamos que ver es tener en cuenta que esta ciencia nos habla de que verdaderamente a través de los números o a través de la numerología nosotros podemos analizar muchos aspectos relacionados a nuestra vida, a nuestras distintas situaciones que nos suceden en el diario vivir y también en la relación que tenemos con cada circunstancia que se nos presenta en la vida en la cual está eh, regida por distintos números. Por ejemplo, nuestra fecha de nacimiento, eh, una fecha con, en la cual nosotros eh, vamos a realizar alguna tarea muy específica, eh, una fecha relacionada a un matrimonio, a un nacimiento, a, un, este, a una a un estudio, algo que vamos a comenzar en nuestra vida, tiene una particular e interesante relación con un número específico. Tal es así que, por ejemplo, eh, la vibración de los números tiene que ver con circunstancias dada por las vibraciones que tienen estos números y de qué manera inciden en nuestra vida. Por ejemplo, para obtener ustedes una idea, el número uno tiene una particularidad relacionada al comienzo, al principio, a la iniciación. Entonces cada vez que por ejemplo se expresa un número 1 en, en nuestro nombre, en nuestro apellido, o en una circunstancia o en un momento de nuestra vida, nos marca una tendencia relacionada a, al principio, al comienzo, al origen, a una particular fuerza de eh, vibración que nos da ese número. En cambio, por ejemplo, el número 2 es un número más pasivo, es un número más relacionado con la parte eh, del equilibrio, de la armonía, entonces el número 2 tiene esa tendencia. También el número 3 tiene una vibración muy particular relacionada a la creación, al, al, al arte. Y el número 5, por ejemplo, un aspecto relacionado al movimiento, al viaje. Y así de alguna manera vamos, podemos dar muchos detalles de cada uno de los números. Obviamente esto eh, necesita mucho más tiempo, del cual nos vamos a dedicar en otro momento. Eh, para poder mm, definir verdaderamente la importancia que tienen los números en nuestra existencia en nuestra vida. Bueno amigos, muy bien, muchas gracias, eh, nos vemos en la próxima 5 minutos.